Tengo la voz fatal porque me estoy tomando inhaladores y aparte subió la escalera corriendo, entre comillas. Acaba de llegar el cacharro. La cacharra, mejor dicho. Y, pues, aquí están los amiguitos esperando. Vamos a hacer... ¡Ey! Enfoca, cabrón. Ahí. Vamos a hacer el unboxing. Vale. Bueno, pues. Esto es como siempre. Se abre la cajita. encontramos aquí un montón de plástico este burbujita gorda qué voz de mariquita tengo madre mía y dentro del de plástico de burbujita vemos otra caja vamos a ver. con una mano difícil seguimos aquí pone lo que es Entonces, Made de China, Vamos a ponerla en el suelo, esto se ve que lo han, no, no sé si lo, lo han o si no lo van. esto lo, lo voy a parar y lo voy a poner a cámara, a cámara no lo voy a parar, sí aquí se ve, aquí se ve, sí, Oui. fait. Okay. Okay. Okay. Okay. Ah, vale, bueno. pues Aquí se ve ya la cacharra, perfectamente envuelta, protección. y tomo mono arriba pesa no mucho lo que tiene que pesar damos ¿Vale? el plastiquito ponerlo aquí. así de esta manera a ver si se si, si aguanta otra vez Ahora me da miedo soltarlo Espero que se vea. Vale. La beta es bastante chula. Vale. No se ve que sean dos piedras, es una sola. Serán dos, pero vamos, aparentemente. A ver si se ve aquí. Yo creo que aquí hay una pieza. Aquí hay una. Puente de tres Una que la tiene aquí la tiene que habrá que Era mucho, supone que viniera afinada. Eh, clavijero. Incluso de estos vintage. ¿Vale? mopotita mopotita Vale, bueno, pues la voy a afinar, que no está afinada, yo. No, claramente no, era mucho esperar. Y la probamos. Voy a quitar el Banjo de en medio. Bueno, siguen estando las cajas ahí por medio y tal, pero bueno, voy a hacer la, la pequeña prueba. Para probarla, he enchufado al, a mi Laney eh, Cub 12R. La ecualización que tengo ahora mismo es la Rever Al 6 de, de 10 el tono al 4 de, de 10, volumen al 7 de 10, bajo al 3,5 de 10, en los medios al 7 de 10, agudos al 7 de 10 y la ganancia al 3,5 de 10, ¿vale? Lo primero que, que he notado, bueno, eh, todo va bien, funciona, ya he probado, ya he hecho dos o tres riangas-riangas Lo primero que he notado es el calibre de las cuerdas, que evidentemente es 0,9, que no es mi calibre, mi calibre es el 0,10, ¿vale? Más no porque estoy empezando a tener tendinitis, y, y aunque a veces pues, he tenido 0.12 y tal, 0.11, no, no me merece la pena. Entonces esta trae 0.9, y en cuanto se gasten estas cuerdas, porque a mí no me gusta tirar cuerdas, cuando cuanto se gasten estas, eh, pues le pondré 0.10. Una cosa que he notado, que bueno, ni bueno ni malo, digamos los petencímetros van muy bien, pero son algo más, más duros de lo que yo suelo tener los potenciómetros. Duros, pero no quiere decir que estén duros. Están suaves, suaves y van como, vamos, perfectos. Pero yo quizás estoy más, más acostumbrado a tenerlos muy sueltos. ¿vale? Quizás lo mejor es que el problema es ese, que están muy sueltos. Y bueno, eh, con esta acualización, ...digamos que puedo conseguir un sonido limpio... ...con esta actualización con este, este setting en el ampli... ...y cuando necesito un solo, pues subo el volumen de la guitarra y ya tengo el overdrive, vale. Entonces, esto sería, digamos, a mitad de volumen de la guitarra, pastillas del mástil, las dos combinación. Me gusta mucho esta posición, es la que más me gusta de todas siempre y esta también. A mí yo la posición del mástil la uso más para, para acompañar que para hacer solo. Justo al contrario de lo que se debería hacer. Vale. Eh, lo subo un poquito más para que vaya entrando en overdrive. Aquí sigo teniendo limpio todavía. Posición intermedia a Y a tope ya Esta guitarra no, no distorsiona, claro, estoy acostumbrado a las guitarras con con eh, pastillas doble y esta evidentemente no, no, no distorsiona tanto a, de esta manera. He puesto la ganancia al 6, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Sigo teniendo limpio. cero muy, muy muy muy auténtico y le voy a dar esto ya al 8 de ganancia a ver si distorsiona o no distorsiona porque no veo que distorsione mucho <música> sin reverb. desafinada como una puta perra pero visto, no, no satura, ¿vale? O satura, pero no, no mucho. Realmente no es una guitarra para saturar. Quiero saturar pedales, pero yo, como no la quiero para saturar, yo la quiero para tocar limpio semi-roto, yo creo que el sonido es perfecto. Tengo que comprobar si quinta bien, que creo que sí Tengo que comprobar que la cejuela la cejuela tiene, no tiene excesiva mala pinta A ver si sale... Aquí se ve bastante más elaborada o mejor cortada que la de mi, mi otra Squire Y bueno... Puedo hacer los, los bending estos que antes no podía hacer está, toma por culo, este es el unboxing